Darkwing Blast es una mezcla entre el pasado y el futuro En esta ocasión vamos a abrir dos cajitas Para ver qué es lo que nos depara en las estrategias nuevas Así es que comenzamos un box. Listo, pues vamos a comenzar con Este nuevo set Que, pues bueno, trae muchas cartas muy muy interesantes entonces empezamos con batalla decisiva de Golbanda, Arturia, Mole también trae soporte Amazonas y empezamos con una primera eh, Super ahora esta expansión trae cartas muy buenas que son este, en realidad mucho soporte para estrategias nuevas y perfecto pues ya empezamos bastante bien con la primera secreta que es justo del soporte que les hablo. Hay soporte muy fuerte para dos estrategias muy, muy relevantes a nivel competitivo. Uno que es The Laments, que está todavía más o menos como a la mitad de, de ser completado. Y la otra es de Sprite. Y bueno, vamos a seguir. Y también está Donner, Dagger, Fur, Fire. Perfecto. The Laments Screen. Entertainment, otra vez Amazonas, la batalla decisiva de Golgonda, que esta es una carta que tiene un arte muy, muy bueno, pero bueno y viste al perfecto. Esto, estas cartas son muy, muy buenas, los viste Entonces vemos también soporte Amazonas, Soul Siders, espiritualista Amazona, Tira, que también es uno de estos nuevos arquetipos, muy bueno y también bueno tenemos aquí la primera ultra que es Valiant's awakening soul activation que la verdad es que el arte de estas cartas es buenísimo a mí me encanta bueno vamos a continuar castira ogre ninjutsu arthur Twin Saw y empezamos con wallow founder of the drudge dragons muy bien también un arte muy muy bueno Y bueno, empezamos Tilements Heartbeat, Salmander Catalizador, Ninjutsu Artur y Branded Beast. Muy bien. Amazonas, Tribulidad, Shutdown, Ninjutsu Art of Dancing Leaves y Simon Archives. Y vamos a seguir, Goti Cosmos, también soporte Goti, Amazona, más cartas Goti. Y perfecto, este es uno de los eh, soporte Blackwing. Se le manda catalizador, Amazona, espiritualista, chief Y listo, otro Blackwing, en este caso es Chinook de Snowblast. Bueno, vamos a seguir, otro Amazonas, batalla decisiva de Golbonda, Black Wind, Sonda 2 y otra ultra que es Ninjutsu, Art of Notebook of Mystery. Y aquí está, Castilla Preparations, más soporte de Goti, The Laments, y Mereologic Aggregator. Goti, Terraments. Henshikuru Spirit, Salamandra Catalizador y Rex Freight 4 Fire. Eh, de acuerdo, vamos a seguir. Dance Lips, Black Wing y perfecto, muy bien. Este arte es muy bueno, a mí me, me agrada bastante. No es de las mejores ultras que nos pueden salir, pero bueno. Amazon, Spectre, Tiger, Soul SciSource, Amazon Espiritualista y. Listo, Blackwing, Shaman. De acuerdo, Telemens Screen, Score Close, inside, Twin Saw. Y vamos a ver, Castira, perfecto. Sangri, Ira, muy bien. Y vamos a ver, nos falta por ahí, creo que es una ultra y una secreta. Entonces vamos a seguir. Predicción princess Daredevil. Vamos a ver qué más. Gothicos más Mason Secret Arts. Otra espiritualista. Y perfecto, otro Bestial. Que la verdad es que son cartas muy, muy buenas. Sí, vamos a seguir. Batalla decisiva de Golgonda. Y otro Castira Beard. Muy bien. Bueno, vamos a ver. Thank you, the Spirit. Amazonas. Y perfecto. De Vistial Alba Luz. La última. Me parece que esta es la última ultra que nos va a salir en esta cajita. Vamos a ver y nuevamente nos está saliendo este bata que es el emblema emblem of wandering muy bien de acuerdo vamos con lo siguiente ya casi sí terminamos con esta cajita y nos salió este que es Baku, el eh, Ninja Bestia. Muy bien, también tiene un arte muy, muy bueno. Telemente Screen. Tensó. Y perfecto. Cartesia, la virtuosa. Este arte, bueno, no sé, no sé qué tenga que ver con, con, este, con la iglesia, la virtuosa. Pero en, en realidad son muy similares en cuanto a estadísticas. 2 3 Y esta debería ser una super simplemente. Listo, Terror sin Hidden City. Y me voy a ir un poquito más rápido con las cartitas. Así es que vamos con Grand Entry Game. Muy bien, y perfecto. Esta es de las buenas. Y aparte chequen el arte, está bastante bueno. Listo, aquí tenemos otro Black Wing de lo nuevo. Nuevamente, este creo que no nos había salido. Dragon Branded Beast, perdón. Aquí está otra vez, está, pues, ya no salió repetida, eso ya no está tan bien, pero bueno. Vamos a continuar, nuevamente Chenop de Snowblast, y nuevamente otro bestial Druid Soul. muy bien. Y vamos a ver otra vez Willow Founder of the Druid. Dragons. Y aquí está otra vez Princess, Prediction Princess Y vamos a ver Nuevamente Mirror Logic Aggregator Y listo Aquí tenemos otra ultra Que es otra de las cartas nuevas De Black Queen Sudri de Phantom, Phantom Groomer. a ver, nuevamente Dinomite Powerland de Draco Slayer y aquí tenemos otro parte del soporte de Goti Snopios. y pues bueno, esta es creo que nuestra última ultra vamos a ver Spike Double Cross, perfecto es una carta muy buena en la estrategia de Sprite que seguramente vamos a estar utilizando y vamos a ver, último Blackfeather, Whirlwind vamos a ver de acuerdo, muy bien otro bestial Magnamut. y otro Bestial Bestial Saronir Nuevamente nos está saliendo Shaman Sandstorm, que la verdad es que este se ve muy curioso, ¿no? Vamos a ver. Y perfecto, esta, este es el monstruo de portada y la verdad es que está muy bien, ya que últimamente hemos coleccionado estos monstruos de portada. Y vamos a ver, otro por fire y bueno, nuevamente otro castilla y eh, nuevamente esto que es goty Fury y vamos a ver, aquí viene se supone que debería de venir nuestra última secreta, entonces vamos a ver Cumber Force y es <ríe> esta carta Golem Speed of the Gotti muy bien, pues pues ni tan bien pero bueno listo, pues vamos a ver en el recuento vamos a empezar con esta Valiant, Soul Activation Ninjutsu Art Notebook of Mystery también mucho de Insect Ninja en la primera caja también Vistial Alba y las secretas fueron Rural Rulcalos y esta que es Blazing Cartesia La Virtuosa. Esto en la primera caja. En la segunda caja nos salió nuevamente Mitsu de Insect Ninja. También nos salió Bling, este Blackwing, Phantom Glimmer. Eh, también Mason de Battle Ninja. Blackwing Assault Dragon. Y ya como secreta nos salió al último este Woglim de los Goti. Y también este, el, perdón, el link 4, Ortsy, Dragon, Celantis. Bueno, por último vamos a pasar a lo que es el Top 5 según el precio. También vamos a ver lo que es el costo de eh, las metalizadas, así como el resultado del checklist. Y por último vamos a poner a la favorita, que en este caso va a ser Mason de Battle Ninja, porque el arte me gusta bastante, incluso el tipo de guerreros, pues es uno de mis tipos favoritos, que jugué bastante tiempo, y pues bueno, eso es todo por esta ocasión, si te gustó el video, considera suscribirte, y nos vemos en el próximo Yugi box